La comunicación eficaz es una herramienta necesaria. Es toda expresión emitida por una persona, un animal, una obra artística, las instituciones, entre muchos ejemplos. Todo comunica. Todos nos comunicamos. La pregunta es, ¿cómo me comunico yo? ¿Qué genero en los demás cuando me comunico? ¿Logro mi propósito cuando me comunico? ¿Qué recibo de la gente cuando hablo o acciono? ¿Recibo reclamos, risas, miradas, silencios incómodos? ¿O qué tipo de devoluciones percibo de la gente? ¿Cómo me siento cuando participo de un encuentro o una reunión? ¿Qué veo en la expresión de la gente cuando hablo? ¿Cuánta conexión tienes con la gente, con tus seres queridos cuando hablas, expresas o comunicas? Si comprendes este concepto básico en el que todos comunicamos, aunque no sea nuestro deseo, podremos avanzar para revisar lo que significa la comunicación eficaz, a diferencia del concepto anterior la comunicación eficaz obliga un nivel de conciencia mayor al momento de hablar, exponer o comunicar algo. Analicemos este significado que he pensado durante algunos años. La comunicación eficaz es el arte de poder expresar un mensaje en el momento justo, como resultado de un pensamiento a través de sus lenguajes emocional, corporal y verbal. Una reunión semanal es la unidad funcional mínima de la comunicación eficaz y transferencia de conocimiento en un equipo de trabajo u organización. Sin reuniones frecuentes ni estandarizadas, no hay resultados eficaces ni poderosos. Ahora sí te regalo mi última reflexión. La reunión semanal es la unidad funcional mínima de espacio de comunicación eficaz en un equipo de trabajo u organización. Sin reunión frecuente y estandarizada no hay resultados eficaces ni poderosos.